fantasmas, monstruos y extraterrestres, vivimos en un mundo sobrenatural, hoy les vamos a presentar una leyenda de Aguascalientes, el niño de la pelota. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube, Oxlack, Investigador, únete al team. El niño de la pelota, leyenda de Aguascalientes. Aguascalientes es un lugar que guarda muchas historias y leyendas aterradoras. Esta es una sobre un lamentable acontecimiento de un niño que fue asesinado en un edificio. El niño jugaba con una pelota cuando decidió esconderse del guardia de seguridad. Y en forma de broma, el niño salió corriendo de su escondite. Ante esto, el guardia pensó que era un ladrón y disparó. El niño murió al instante, derramando sangre por todo el piso. El tiempo pasó, pero el espíritu del niño permaneció en aquel lugar. A partir de esto, sucesos paranormales se hicieron presentes. Los trabajadores de ese edificio tenían prohibido subir a ese piso, pero en una ocasión dos trabajadores que se quedaron hasta tarde utilizaron el elevador. Pero su sorpresa fue que en lugar de bajar el elevador fue hacia arriba a donde no debían ir cuando llegaron al piso maldito las cosas comenzaron a tornarse muy extrañas las puertas del elevador no abrían y escucharon a un niño que reía sin parar mientras rebotaba su pelota de pronto el elevador comenzó a descender y así pudieron escapar son muchos los testimonios de que en la noche se escucha al niño jugar sin parar de reír. Además es muy travieso, por ello presiona el botón del elevador para que alguien suba al cuarto piso a jugar con él. Estas son parte de las leyendas que se cuentan en diferentes estados de nuestro México. Esta animación fue hecha por Tiago Romanato desde Brasil, al cual le agradezco este maravilloso video para nuestro canal. Si alguno de ustedes sabe hacer animaciones y quiere hacer un capítulo de alguna leyenda mexicana o de Latinoamérica, mándenme un correo a oxlacastro.com. Yo les voy a mandar la voz en off, el audio y ustedes hacen la animación donde la presentaremos aquí en mi canal Oxlac Investigador. Sigan viendo los videos, suscríbanse al canal y aprendan mucho de los fenómenos paranormales Nos vemos en la siguiente leyenda